¿Cómo puede ser posible que estas personas se encuentren en medio de los rayos? Por, Por la, la energía, energía fría. fría. La energía fría comienza cuando un campo magnético se colapsa. Nosotros podemos dar vueltas con un alambre de cobre en su preferencia y podemos poner una carga eléctrica. En el interior del conductor el conductor lo que hará es desarrollar un campo magnético o mejor dicho electromagnético en su interior este es el famoso campo electromagnético que emiten las bobinas cuando se las pulsa con una carga eléctrica este campo dura hasta que la corriente eléctrica cese. Una vez que ya no es más introducida la carga eléctrica, este campo se colapsa. ¿De qué manera se colapsa? Se rompe en dos. Se forma un cúmulo de energía por este lado y un cúmulo de energía por este otro. Estas dos energías son del carácter magnético colapsado ¿Magn magnético ¿Qué? ¿Qué? volvamos a empezar porque para programar una ciencia nueva vamos a tener que inventar palabras nuevas así que magnético colapsado podríamos definir al campo magnético común y corriente que nosotros conocemos formado de norte-sur podemos suponer que estas dos energías que son electromagnéticas, como habíamos dicho, que salían, perdón, salían de un centro y se distribuían por todo el cuerpo hasta formar la carcasa. Bueno, esta, esta, esta esfera tiene dos partes. Cuando se rompen estas dos partes, vamos a intentar analizar de qué manera regresa la energía, la energía regresa de manera vorticial. Entonces, en la creación de los vórtices se forma la primera vuelta. Esta primera vuelta y esta primera vuelta es la que van a desarrollar luego el canal por donde la energía se va a ir hacia el baricentro de este lugar y ahí va a romper el volumen o vaciar el volumen hasta la región del baricentro. ¿Cómo es que la energía va a parar al baricentro? Es porque los dos vórtices se las llevan al centro y no es tan importante eso, sino qué es lo que pasa en el centro. En el centro se encuentra la partícula fundamental de aéter, la cual una parte se encuentra con, eh, digamos, la porción de energía que vorticialmente fue a buscar su centro. El tema es que una gira en sentido contra las agujas del reloj. A ver, ahí estamos a favor, ¿no? Siempre me sale al revés. A ver, a ver, a ver, si lo podemos hacer de nuevo. En contra de las agujas del reloj. Y llega a la partícula. El otro, al revés, es antihorario. Eh, perdón, horario. Y se mete en la partícula. Estos dos remolinos cumplen la misma función. Pero al estar dotados de un giro opuesto al otro uno de los dos se va a comportar diferente del otro por ejemplo el, el, el vórtice el que es eh, a la derecha va a ser centrífugo por lo tanto va a emitir la energía hacia afuera pero el vórtice de abajo al ser antihorario se va a comportar de manera dextrógira atrayendo la sustancia primordial y canalizándola. Por lo tanto, nosotros acá vamos a tener una fuerza que sube y por este otro lado otra fuerza que sube producto de que ésta se desplaza hacia afuera. Esas serían las dos fuerzas que, como acá está el punto cero de la energía y desplaza la línea ecuatorial, la cual convierte en la simetría de este modelo... Esta fuerza no puede, por lo tanto se ve desplazada hacia afuera. Y de este otro lado pasa lo contrario, se crea una inducción por la que los anillos gravitacionales van a inducirse al modelo para girar en esta dirección. Mientras que de este otro lado se está introduciendo energía del vacío para girar en esta otra dirección. Este sería el modelo. El modelo del toroide. Hay mucha controversia con respecto a esto porque hay varias ideas generadas. Pero vamos a remitirnos a las más fundamentales para que todos podamos comprender y poder ser de alguna manera participantes de este análisis. Nosotros tenemos un campo que colapsa en dos partes. Eso lo logramos a través de, con una bobina, inducir el campo y luego desenchufar la corriente. Le pusimos un pulso, se generó el campo, luego desconectamos la corriente y el campo colapsa en seis partes. Ya habíamos, eh, digamos, se rompen dos y luego se hace esta cruz. ¿Por qué? Porque el remolino la provoca. Entonces, de alguna manera, el campo colapsa en seis partes. Eso responde a lo que nosotros vemos, por ejemplo, en las estrellas. También es un campo que está colapsado porque las estrellas están pulsando. Así que vemos, vemos no solo la luz de la estrella, sino su colapso. Ahora la pregunta que nos hacemos todos es, ¿por qué si yo introduje un pulso eléctrico... De una magnitud, lo que me sale luego es mayor que lo que yo introduje. La respuesta está en la partícula fundamental de aéter que se, dis se disrumpe en el baricentro del campo. Ahora para saber por qué un campo colapsado nos entrega más energía, veremos la ley de Amenofis. La ley de Amenophis nos dice que en el campo hay una partícula fundamental llamada la partícula fundamental de aéter. Esta partícula está conteniendo la energía de todo el universo en su seno. Vemos que consta de dos partes y que en su centro tiene algo parecido a una esfera. Esto que vemos en el centro es en realidad un pequeño toroide, esto es una máquina de generar toroides que se van estirando y van formando lo que nosotros podemos llamar como donas o argollas o anillos que no son otra cosa que toroides estirados. Luego vemos que tiene dos pirámides por las que canaliza la energía con su forma de esta manera forma los dos remolinos. Gracias a esas dos pirámides es que se forman los remolinos. Pero como habíamos dicho, uno es centrífugo y repele y el otro es centrípeto y atrae. Cuando nosotros colapsamos un campo electromagnético y toda la energía va a parar al baricentro, disruptimos, sacamos de su equilibrio a esta pieza de la relojería cuántica. Esta pieza se encuentra en un equilibrio, obviamente, todo el universo está en equilibrio, pero con nuestro campo colapsado cuando es introducido al nivel bajo, en que se maneja esta partícula, su nivel es incrementado, por lo tanto la producción de anillos gravitacionales es magnificada, que es por lo mismo que muchos dispositivos que logran colapsar un campo electromagnético con mucha frecuencia, logran que el aparato levite gracias a los anillos gravitacionales que emite la partícula en disrupción. Luego crea los vórtices por los cuales eh, la energía del medio ambiente se va a mover creando lo que nosotros llamamos también como un toroide. Un toroide, otro toroide que se estira para crear la falda antigravic. Para producir fenómenos de mucha cantidad de potencia podemos usar una bobina calibre 3 milímetros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 Uno de estos dos extremos tendrá que ir probándolo más adentro hasta dar con un punto de bobina que corresponda a la reparación del volumen. En la ley de Amenofis de la energía fría ocurre otro fenómeno al cual nosotros podemos sacarle mucho provecho y es que nuestro cuerpo está regido por centros gravitacionales producto de disrupciones subatómicas que ocurren en ciertos lugares de nuestro cuerpo y, digamos, no, es, no están ahí caprichosamente. Están ocupando ese lugar para darnos estabilidad. Es lo que nosotros llamamos equilibrio. Es producto de estos centros gravitatorios que nosotros, al movernos, obtenemos el equilibrio. Estos centros gravitatorios no son otra cosa que partículas en disrupción. Cuando nosotros nos volvemos densos, estas disrupciones comienzan a compactarse y dejan de generar energía y es por eso que nosotros tendemos a sonarnos las, los huesos. ¿viste? Me voy a sonar los huesos. Es porque la energía que estaba contenida en ese lugar se libera. Otro fundamento muy importante de la ley de Amenophis es el timo. En el timo se encuentran estos dos huesos, llamados clavículas. Entre medio de estos dos se disrumpe una partícula fundamental de aéter que canaliza la energía en dos direcciones, dos direcciones y adelante y atrás. Estas dos que salen por acá salen por los brazos y es así que nosotros a través de ondas escalares producidas con tecnología Tesla, podemos disruptir una partícula de aéter, justamente la del timo. Esto es lo que hace el oscilador de múltiple onda de George Labkoski, emitir dos fases que se encuentren en un baricentro y energicen las partículas fundamentales de la persona. Es así que la persona que se pone entre estas dos antenas se cura. Otra, otro fenómeno de la ley de Amenofis. Ojalá te haya gustado el video y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo gigante.